Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del Foro de Torques Del Foro de Torques Unaires. Y puzco foru al el Foro Torquís X es una iniciativa impulsada conjuntamente por la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Universidad del País Vasco. ¿Y cuál es el objetivo de este foro? Pues compartir los retos de futuro de Guipúzcoa y reflexionar sobre esos retos, pero con la sociedad entre ciudadanos y ciudadanas de características diferentes. Como bien decía, somos muy diversos en nuestra sociedad porque, por una parte, tenemos a personas expertas en la materia que trataremos hoy y luego tenemos también la ciudadanía en general, incluyendo tanto a personas jóvenes como adultas. A las personas que estáis aquí, si os digo que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad?,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 Mantiene vigente la estrategia de TORKISUNA-ERAIKIS para promover un modelo de gobernanza participativo y abierto y así poder hacer frente a los retos. Y sobre todo, como bien decíamos, queremos promover un modelo de gobernanza participativa y abierta. Y este encuentro, este foro, está enmarcado en esa estrategia. Participación, pero sobre todo participación de la ciudadanía joven, eso es lo que necesitamos, pero ¿cómo podemos hacerlo? Pues de eso mismamente hablaremos hoy, contaremos con la participación además de personas expertas en la materia. Pero antes de invitar a estas personas al escenario, Agustín Erquicia les quiere dar la bienvenida a todos ustedes. Agustín Erquicia... Vicerrector del campus de Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco y, foro, y Presidente del Foro de adelante. Bienvenido, adelante. Diputado tu... Señor diputado general, autoridades, amigos, amigas... Todas las personas aquí presentes, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del foro Etorquisuna Eraikis. Un foro que hemos organizado conjuntamente entre la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Mondragón. En la sesión anterior tuvimos la oportunidad de ver y conocer de primera mano la dinámica de esta nueva e innovadora iniciativa. Y el programa de hoy sigue la misma línea. Para la jornada de hoy es el diálogo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 Hoy en día hay grandes desigualdades, hay una gran brecha entre las generaciones más jóvenes y las más mayores. Y así indicábamos en el librillo que habíamos preparado para la jornada de hoy. Y partiendo de esa misma idea, la de la brecha, la sesión de hoy se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar veremos un vídeo protagonizado por personas de distintas generaciones. Will then Who... A continuación intervendrá Isabel Legare, quien desde su privilegiada posición como responsable del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, nos hablará de las claves del heredismo y el diálogo intergeneracional, proponiendo algunas buenas prácticas. Isabel tras esta ponencia de Isabel tendremos un espacio para formular preguntas y también escucharemos las reflexiones de dos personas que han participado en el vídeo. ocasión de conocer una experiencia intergeneracional real que se está desarrollando en un municipio de Guipúzcoa de la mano de dos protagonistas de excepción.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 al equipo de trabajo integrado por Ander Arcelus, John Muñoz, Fernando Tapia, Amaya Zubizarreta, Pello Gutiérrez y Miquel Mancisidor y, como no, a, la, a las personas que hoy nos acompañan durante las diferentes intervenciones. ¿Has cerrado Ansayo Aueré. Esperamos que esta sesión que va a comenzar ahora sea de vuestro agrado, Esquerri Casco. Gracias a ti también por tus palabras de bienvenida, Agustín, y ahora pues vamos a ver ese vídeo que mencionabas. Tal y como hicimos en la primera sesión del foro, hoy también proyectaremos un vídeo de 12 minutos que nos servirá de punto de partida y veremos a distintas generaciones, más bien a alumnos y alumnas de distintas generaciones, hablando de forma abierta y serena. Tendremos en el vídeo a estudiantes de la Universidad de Deusto, de la UPV y de la Universidad de Mondragón. Hablarán del diálogo intergeneracional. <tose>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 en mi caso, uno de los problemas que puedo tener es el de la vivienda. Un empleo precario es que no hay manera de hacer frente a ese reto. Nos falta algo para hacer frente a ese reto. Aparecéis muy poco en los medios de comunicación. Los problemas de la juventud aparecen poco y ahí está la brecha. Yo creo que la sociedad no trata bien a la gente joven, que hacemos muy poco por vosotros y vosotras. Porque pedimos mejoras para la gente de más de 60, 65 años, pero no pedimos nada para vosotros y vosotras. Yo el otro día estuve en una manifestación en favor de Osakidecha, o que me mejorara la situación con Osakidecha y demás, y no había jóvenes, había poquísimos jóvenes. Yo no veo, a mí no me dan motivos para seguir ni votando ni luchando por una causa que creo que es justa.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 pues no sé qué va a salir de estas reuniones, pero lo que me gustaría, al menos por mi parte, es que vosotros y vosotras veáis que, al menos en mi caso, y bueno, no puedo hablar en nombre de toda mi generación, pero seguramente sí, porque incluso cuando he llegado a comentarlo en mi entorno, he hablado de estas reuniones, de lo que hablábamos, pues todos y todas me han dejado claro que estamos muy cerca de la gente joven. Pues yo creo que tenemos que preguntarnos qué hay que hacer. Y creo que este tipo de conversaciones, de charlas, reuniones son muy interesantes para compartir nuestras preocupaciones y para ver qué puede ofrecer cada generación a la otra. Y poder así dar con soluciones, ¿no? Porque el hecho de vivir de manera separada, los jóvenes por una parte y las personas mayores por la otra, es que...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 Yo creo que el problema de mucha gente joven, y me incluyo, aunque últimamente sí que he intentado investigar un poco, el tema es que no sabemos cómo funcionan muchas cosas y yo creo que después de todo es parte del proceso de aprendizaje. No Vamos aprendiendo a medida que pasan los años, porque es que ya cuando tenemos veintipico años no podemos saber todo todo lo que se sabe, al menos con 60 años, es que es imposible. Por ejemplo, en mi entorno yo veo mucho activismo político, hay muchas asociaciones que tratan temas como el de la vivienda, pero también es verdad que... Hay partidos políticos que parece que son de otra era, de otros tiempos. No sé cómo explicarlo. Necesitaríamos ese activismo político, sí, pero para crear nuevos partidos políticos, porque los grupos ya los tenemos. El pensamiento crítico ya está. Lo que pasa es que no estamos representados en la esfera política. Y eso pasa porque nos veis, pues, decís, conservamos lo que tenemos está bien, porque si lo que tenemos ya funciona, ¿para qué vamos a innovar? Porque las grandes decisiones, esas que hay que cambiar para que vosotros, pienso yo, eh,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 y luego la cosa es también que tenemos muchísimos estímulos y para una persona es más fácil tener un estímulo cómodo como puede ser TikTok o las redes sociales o las series como tenemos Netflix a día de hoy. Al fin y al cabo todo eso nos despista en cierta manera y lo que... Consigues alejarnos de las verdaderas preocupaciones. Igual vosotros y vosotras en vuestra época no teníais tantas cosas que os despistasen porque teníais la realidad delante de vuestras narices y por eso os habéis movilizado más. Y en nuestro caso la mayoría de nuestras movilizaciones se quedan en Twitter. El vídeo nos deja reflexiones interesantes, ¿verdad? Y bueno, seguramente ya volveremos a esas reflexiones en el coloquio de hoy. Ahora vamos a dar paso a las personas expertas, vamos a escuchar lo que tienen que decirnos y tras su intervención...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 Y, eh, yo... Y sí, bueno, fuera? sí, también te quería preguntar, porque es, es lo que podemos esperar de, del encuentro de hoy, así que te cedo la palabra. Muy bien, es que Vanessa, diputado Nagusi, Llana. Gracias, Vanessa, señor diputado general, amigos, amigas, buenas tardes a todos y a todas. Tenemos un eh, encuentro, como bien ha dicho de Vanessa, que de, después del de incertidumbre, sobre diálogo intergeneracional. Tendríamos que empezar...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 con oportunidades, con participación. En todo caso, una vez que nos pongamos de acuerdo sobre lo que estamos hablando, tendríamos que ir al segundo paso, que sería, y esto del diálogo intergeneracional es útil, nos interesa, es necesario.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 y cómo se hace esto, de cómo se practica, cómo se mejora, porque practicar probablemente es algo que hacemos en el día a día, pero si queremos relacionar una sociedad mejor, una gobernanza mejor, con un mayor diálogo intergeneracional, tendremos que decir, bueno, ¿y esto cómo se hace en la práctica, en las instituciones, en la política, en la gobernanza, en la sociedad, en las asociaciones, en, en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 Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Le paso la palabra. Buenas tardes. Siento, pero tengo que eh, hablarles en inglés porque he estado aquí muy poco tiempo y todavía no he tenido tiempo de aprender a hablar en, ni en castellano ni en euskera. Eh, también hablo inglés con un acento un poco raro porque yo soy francófona de nacimiento. Bueno, comencemos. Muchas gracias por invitarme a este evento de X. Es un honor para mí estar aquí y tengo muchas ganas de aprender de ustedes. Y espero que mi presentación pueda ayudarles en su trabajo, en su forma de pensar sobre el tema del diálogo intergeneracional. Debo comenzar diciendo que el diálogo intergeneracional es algo que realmente me apasiona. Estoy encantada de ver que ese tema está ganando fuerza en ciertos países, a nivel local, a nivel global... Durante los últimos 24 años he estado trabajando en el desarrollo del de diálogo internacional e intergeneracional y juventud. Dos temas que van de la mano. Yo me uní al sistema de las Naciones Unidas en el 2008. Y desde el 2018 trabajo en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, en la división que trabaja con colectivos sociales que pueden estar en situación de vulnerabilidad, entre ellos los y las jóvenes. Eh, en los últimos tres meses eh, ya hemos celebrado dos eventos, uno con los diferentes Estados miembros y otro con la sociedad civil, eh, dos eventos sobre el diálogo intergeneracional y el secretario general de la ONU eh, quiere hacer eh, la, el diálogo intergeneracional una prioridad. Nosotros, eh, en nuestra división, nos dedicamos principalmente a dos temas. En primer lugar, asesoramos a los Estados miembros en sus esfuerzos por desarrollar políticas sólidas sobre la juventud, para la juventud y con la juventud. Y para eso realizamos mucha investigación y análisis, etc. Y en segundo lugar, apoyamos la participación signific significativa de los y las jóvenes, especialmente en los procesos de toma de decisiones a nivel local, nacional y mundial. Y tenemos programas que apoyan la participación significativa de los y las jóvenes en los procesos de toma de decisiones a nivel de la ONU. Estoy aquí hoy para compartir con ustedes lo que he aprendido sobre el tema de la juventud y el diálogo intergeneracional desde el comienzo de mi carrera y espero que les resulte útil. Mi presentación se divide en tres partes. Primero, me gustaría hablar un poquito sobre el edadismo, porque el edadismo es un obstáculo clave para el diálogo intergeneracional y hace falta el diálogo inter intergeneracional para luchar contra el edadismo luchar contra el edadismo. Es un poco como la gallina y el huevo. En segundo lugar, explicaré por qué el diálogo intergeneracional es una herramienta poderosa para abordar una amplia gama de desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día. Y finalmente compartiré algunas reflexiones sobre el diálogo intergeneracional eh, y cómo hacerlo de forma eficiente. Y compartiré también un par de ejemplos. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando un poquito del edadismo. La edad es una de las primeras características, junto con el género y la etnia, que notamos en otras personas cuando interactuamos con ellas. Es uno de los aspectos principales a través del cual categorizamos a las personas. Y cuando categorizamos a las personas según su edad o según su generación, podemos acabar con estereotipos, prejuicios o conductas discriminatorias hacia personas o colectivos en función de su edad. Y esto es el edadismo. Los conceptos de edad y las generaciones son formas de dividir a las personas y la sociedad según el periodo de nacimiento y los tiempos biográficos. Y eso puede ser útil incluso necesario en ciertas ocasiones. Por ejemplo, a mí me reconforta poder decirle a mi hijo de 10 años que no puede ir al cine sola con sus amigas porque no tiene la edad legal para hacerlo. Y claro, ella también me dice que claro, yo, tú tienes 50 años mamá y no eres nada guay Y también está bien, porque tenemos que gestionar estos conceptos las generaciones entonces existen como estructuras familiares o de parentesco que vinculan a abuelos, padres, hijos a través de relaciones de intercambio y interdependencia. En otras palabras, las generaciones pueden verse como estratos o grupos que se apoyan y dependen los unos de los otros eh, de forma, forma y en forma directa e indirecta. Sin embargo, la edad, la generación, no define la identidad y las habilidades de una persona. Las generaciones no son categorías sociales, homogéneas. Pero eh, muchas veces se les dan estos atributos similares debido al edadismo. Y sí, el, conce el concepto de la generación muchas veces es lo suficientemente convincente como para usarlo como base para ciertas políticas y muchos otros procesos de toma de decisiones. Y así el edadismo se abre camino entre los responsables de la formulación de políticas. ¿Qué es? el edadismo. Bueno, se compone de tres cosas. En primer lugar, los estereotipos, cómo pensamos. En segundo lugar, el prejuicio, cómo nos sentimos. Y el tercero, la discriminación, es decir, cómo actuamos hacia los demás o hacia nosotros mismos en función de la edad. Volvamos a los estereotipos, es decir, cómo pensamos. Estos estereotipos se internalizan y se utilizan para guiar nuestro pensamiento sobre personas de un grupo de edad específico. Por ejemplo, pensar que las personas mayores no son buenas con la tecnología, eso es un estereotipo edadista. Y claro, yo, eh, yo pregunté una vez a mi padre que tiene 86 años, ¿sabes lo que es el TikTok? Y me dice, ¡jo, por supuesto! Entonces todos tenemos estos estereotipos edadistas. Eh, eh, los prejuicios tienen que ver con cómo nos sentimos. Es decir, tener miedo cuando vemos un grupo de adolescentes pasando el rato juntos por la noche en la calle y cruzamos la calle para evitarlos porque creemos que igual son violentos. Esto es un prejuicio edadista. Y otro ejemplo sería no contratar a alguien por su edad. Eso es edadismo. Además, impedir que los jóvenes ocupen un escaño en el gobierno, por ejemplo, porque no, no tienen la edad mínima para eh, presentarse a una candidatura. Por ejemplo, esto es discriminación por edadismo. No nacemos edadistas por supuesto, pero empieza muy temprano y se refuerza con el tiempo. Los niños de tan solo cuatro años son conscientes de los estereotipos y prejuicios sobre la edad de su cultura, a través de los libros, de cuentos, de medios de comunicación, lo que ven en la televisión, la cultura familiar, etcétera y pronto los interiorizan. El edadismo está profundamente arraigado y es más aceptado socialmente que otras formas de sesgo, como el sexismo, o el racismo. Entonces, ¿dónde puede ocurrir el edadismo? Puede ser autodirigido, puede ser interpersonal y puede ser institucional el edadismo autodirigido ocurre cuando el edadismo se internaliza y se vuelve contra uno mismo por ejemplo, la semana pasada tuve eh, que aprender a utilizar un nuevo paquete de software y me costó bastante porque yo estaba pensando, jo, yo soy demasiado vieja para aprender un software nuevo, entonces podemos dirigir el edadismo contra nosotros mismos el edadismo interpersonal surge en las interacciones entre dos o más individuos, por ejemplo, en un entorno familiar los padres pueden decir a los hijos, no sabéis nada de eso, no digáis nada el edadismo institucional se refiere a las leyes, reglas normas sociales, políticas prácticas eh, de las instituciones que restringen injustamente las oportunidades, las oportunidades eh, a los que pueden acceder diferentes personas debido a su edad, por ejemplo ¿quién dice que después de los 65 años eh, de edad ya no puedes trabajar que ya eres un inútil de repente y me gusta eh, eh, el edadismo institucional tiene un gran impacto sobre la sociedad, especialmente tiene un impacto sobre los jóvenes y a menudo las personas no reconocen la existencia del edadismo institucional porque las reglas, las normas, las prácticas son muy antiguas y se han convertido en rituales y consideran normales. Y... No es siempre intencional, pero el edadismo institucional puede legitimar la exclusión de personas del poder y de la influencia, reforzando una estructura de poder asimétrica que se basa en la edad y en suposiciones aso asociadas a la edad. El edadismo está muy extendido en todo el mundo. Niega a las personas sus derechos humanos y su capacidad para alcanzar su pleno potencial. Eh, sí. Me gustaría centrarme un poco en el, el, el edadismo contra los, joven, los jóvenes, pero afecta a todos los grupos de edad, pero no se habla mucho sobre el edadismo contra los, los jóvenes en, el, en, el, en la esfera pública. Eh, ocurre en diferentes eh, campos la política el sistema legal el trabajo el edadismo contra las personas mayores está mejor documentada que el edadismo contra los jóvenes y para las personas eh, más jóvenes tenemos datos muy limitados una un área de investigación que está aumentando en los últimos años es la exploración de cómo el edadismo se manifiesta en la política se ha encontrado que existe una tendencia a dudar negar o descartar las voces de la juventud hay una tendencia de regular sus identidades les decimos quiénes tienen que ser y en general hay una tendencia de limitar sus esfuerzos en los movimientos políticos y de promoción eso es lo que hemos oído en el vídeo verdad volveremos a eso en un momento, pero antes me gustaría compartir con todos ustedes una diapositiva que versa sobre Europa. Este gráfico se centra en Europa específicamente. En Europa, los jóvenes experimentan más edadismo que otros grupos de, de edad. No sé si ustedes pueden ver a la izquierda de entre el 55%, el 55 de los jóvenes de 15 a 24 años declaran haber sido tratados con falta de respeto y el 41% declaran haber sido tratados mal o que se les tratan mal. Es el segundo grupo de edad que experimenta edadismo. Básicamente, eh, en Europa son los jóvenes los que experimentan o sufren el edadismo más. Y hay, en Europa sí podemos comparar diferentes grupos, pero no hay muchos más datos de otras partes del mundo. Espero que cambie pronto. Bueno, ahora volvamos al tema del edadismo contra la juventud en la política. El problema del edadismo contra la juventud en la política se traduce en que los jóvenes menores del de 30 años representan poco más del 2,6% de los diputados, los miembros del Parlamento del Mundo. Alrededor del 25% de las cámaras únicas y bajas de los parlamentos del Mundo no tiene parlamentarios menores de 30 años. Eh, y, y el 63% de las cámaras altas del mundo no tienen ningún parlamentario menor de 30 años. Y cerca del 70% de los países hacen una distinción entre la edad legal para votar y la edad legal para poder presentarse a un cargo público. La edad legal para poder presentarse a un cargo público en las cámaras altas oscila entre 18 y 45 años, con un promedio de 28,6 años. Eso significa que, en promedio, los jóvenes tienen que esperar 10 años, desde los 18 hasta los 28 años, para poder ocupar un escaño en las cámaras altas. Para las cámaras bajas, el tiempo de espera es un poco más corto. Entonces, puedes votar a los 18 pero a los 18 no puedes presentarte a un cargo público. Cosas como las cuotas de juventudes, límites de edad más bajos, la representación proporcional, redes de jóvenes parlamentarios, los parlamentarios juveniles, los parlamentos juveniles, perdón, y los parlamentos inclusivos pueden aumentar el número de jóvenes parlamentarios. Pero ¿cómo llegamos ahí? Bueno, gracias en parte al diálogo intergeneracional. Quiero hablar un poquito más acerca del impacto del esadismo. Como pueden ver y lo que hemos visto en el vídeo, el edadismo puede afectar a muchos ámbitos de la vida y por tanto al funcionamiento de la sociedad. También interactúa con otros ismos, el sexismo, el racismo y exacerba la desventaja, las diferencias. También perpetúa conceptos erróneos influye en las políticas que desarrollamos y las oportunidades que creamos o no creamos. Y, y eso es muy importante para el contexto de hoy. El edadismo también puede enfrentar a una generación contra otra, puede devaluar o limitar nuestra capacidad de beneficiarnos eh, de lo que las poblaciones más jóvenes y también las poblaciones más mayores pueden contribuir. Bueno, ya esa es mi última diapositiva sobre edadismo. Eh, me apasiona el tema, pero bueno, ya esa es ya la última. Hay un informe global sobre edadismo que se publicó el año pasado y que sugiere tres estrategias para combatir el edadismo. En primer lugar, las políticas y las leyes pueden abordar esa discriminación. En segundo lugar. Te las intervenciones educativas eh, pueden ayudar porque transmiten información, conocimientos y habilidades y también incluyen diferentes actividades para mejorar la empatía, hemos visto muy buenos ejemplos de eso en el vídeo y en tu tercer lugar eh, tenemos las intervenciones intergeneracionales que reúnen a personas de diferentes generaciones para reducir los prejuicios y los estereotipos y eso es una de las maneras más eficaces de reducir el edadismo contra las personas mayores y también contra las personas jóvenes Juntos, juntas estas tres estrategias pueden cambiar la narrativa es decir, puede crear narrativas más positivas y precisas porque la cultura es fluida solo hay que pensar en el cambio que las mujeres han experimentado en las últimas décadas eh, entonces se puede combatir el edadismo a través de intervenciones intergeneracionales pero bueno, tiene muchas más ventajas también bueno, he mentido antes. Esta es mi última diapositiva sobre el edadismo. Eh, si les interesa el tema, les sugiero que lean el informe mundial sobre el edadismo que fue desarrollado por eh, la OMS, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Bueno, es un informe fascinante. Bueno, ahora sí que vamos a hablar del diálogo intergeneracional. Ahora que entendemos bien qué es el edadismo y cómo se relaciona con el diálogo intergeneracional, exploremos cómo el diálogo intergeneracional puede ayudarnos a abordar tres aspectos que están vinculados. Es simplemente un repaso muy breve del diálogo inter intergeneracional y estos tres puntos no son exhaustivos ni mucho menos. Antes de continuar, eh, tengo que decir que el término diálogo intergeneracional generalmente se entiende como discusiones y e intercambios interactivos a través de los cuales todas las edades, todas las generaciones pueden compartir sus experiencias, conocimientos y puntos de vista. Eh, no es, se trata de una generación que una generación hable y la otra escuche, tampoco es una situación en la que una generación enseña y la otra recibe la información. No, es un intercambio mutuo de puntos de vista sobre un tema. Y también el concepto de solidaridad intergeneracional es importante eh, y complementa el concepto del diálogo intergeneracional y significa o representa o se refiere a la cohesión social entre generaciones. Eh, la solidaridad intergeneracional tiene más que ver con las acciones. Y más adelante hablaré un poquito más eh, de otro concepto, la equidad intergeneracional. Pero esto más más adelante. Bueno. Volvamos a las tres cosas en las que el diálogo intergeneracional puede ayudarnos eh, a la hora de construir el futuro. En primer lugar, el diálogo intergeneracional puede ayudar a aumentar la participación política de los jóvenes. También puede ayudar a fomentar una mejor formulación de políticas y toma de decisiones. Y también puede fomentar el pensamiento a largo plazo. Vamos a volver al primer punto entonces y eso tiene que ver con otro tema que también me apasiona entonces voy a hablar eh, mucho sobre ese también ese tema también muchas veces se acusan a los jóvenes de apatía política que significa que no tienen interés en la política pero eso es verdad en el pasado reciente en todos los rincones del mundo la gente ha pedido una mayor inclusión en sus instituciones políticas y públicas eh, claro la inclusividad es crítico aquí porque las personas no confiarán en las instituciones si no se sienten representadas por ellas. Además, si un grupo no está representado en instituciones políticas o públicas, ese grupo podría comenzar a cuestionar la legitimidad de esta institución. Y también eh, la legitimidad institucional no es una condición permanente, a pesar de lo que piensan algunas. La creciente presión de la sociedad civil y en particular de los jóvenes está generando cambios y está sentando nuevos precedentes. y eso es algo que me emociona. Hay diferentes movimientos de protesta en todo el mundo que han demostrado que la legitimidad de las propuestas y acciones de las instituciones políticas y públicas depende cada vez más de la capacidad de involucrar de manera significativa a diversos grupos, incluyendo los jóvenes. Tengo que agregar aquí que este fenómeno no se ocurre solamente a nivel in, internacional, sino eh, a todos los eh, niveles, incluyendo en la ONU. Eh, los jóvenes dicen que no se sienten representados en el sistema multilateral y nosotros estamos escuchando desde la ONU. Entonces, si los jóvenes no están participando en las instituciones públicas tradicionales, ¿qué están haciendo? Bueno, en muchos casos están creando y participando en sus propias plataformas. Es decir, crean y utilizan plataformas alternativas. Un ejemplo eh, sería la participación cívica online. Eso es algo que se ha mencionado también en el vídeo tenemos eh, participación online que facilita la participación de los jóvenes en acciones individuales o colectivas para mejorar el bienestar de sus comunidades. Los movimientos juveniles online son cada vez más poderosos y capaces de influir o dar forma al discurso público y político sobre temas globales. Durante la primavera árabe vimos la importancia de la movilización online y cómo cambió ese movimiento. Otro ejemplo eh, sería el movimiento de acción climática juvenil, es decir, los jóvenes los jóvenes que llamaron a la acción climática, dejaron muy claro su descontento con la forma en que las instituciones públicas se involucraban o no se involucraban en ese tema el movimiento eh, tuvo la oportunidad de eh, hacer eh, oír la voz de los jóvenes en ese espacio internacional se acuerdan todos, ¿no? de Greta eh, cuando vino a la ONU eh, y lo que dijo y pues todo el impacto que tuvo. Entonces, los y las jóvenes a menudo tienden a alejarse de los canales tradicionales de la participación política. Eh, no por falta de interés en la política, no por apatía política, sino por las frustraciones que sienten con los canales formales, que muchas veces son in in ineficaces y anticuados. Algunas de estas frustraciones están relacionadas con el eradismo. Como hemos visto antes, la falta de experiencia es un estereotipo edadista que a menudo se cita cuando se trata de la juventud. Se les dicen a los jóvenes, hay que esperar tu turno, es verdad que sois el futuro, pero no sabéis nada todavía. Esos son estereotipos. Sin embargo, la participación de los jóvenes en los canales políticos, formales y tradicionales es crucial. Eh, claro, los jóvenes eh, ayudan a tener prácticas más inclusivas, Ten tenemos que incluir a los jóvenes en los canales políticos tradicionales y asegurarnos de que tengan el espacio, que tienen el derecho a ocupar. Necesitamos utilizar el diálogo intergeneracional para abordar estos estereotipos edadistas sobre la juventud y la política. El diálogo intergeneracional es un instrumento poderoso para cuestionar las percepciones sociales, los sesgos, etc., para ser clara, no estoy diciendo que las barreras a la participación política de los jóvenes sean solo una cuestión de percepción o sesgos o normas. También es en gran medida una cuestión de barreras estructurales o institucionales que impiden que los jóvenes se postulen para cargos políticos y otras formas de representación. Eh, es posible que las personas no reconozcan la existencia de edadismo institucional porque las reglas, las normas y las prácticas de estas instituciones políticas y públicas datan desde hace mucho tiempo y nunca han sido cuestionadas. Otra cosa que puede hacer el diálogo intergeneracional es fomentar eh, una mejor toma de decisiones. Como acabamos de ver, la representación insuficiente de la juventud en las esferas políticas y la representación excesiva de los líderes políticos mayores, eh, eso es muy importante y hay que abordar ese tema. Podemos utilizar el diálogo intergeneracional eh, para establecer agendas políticas y eso no solo aumenta la equidad en la toma de decisiones, sino también fomenta un cambio hacia soluciones más sostenibles. El diálogo intergeneracional también es una forma de fomentar la formulación de políticas inclusivas, eh, la elaboración de políticas inclusivas significa que el precio es transparente, basado en la evidencia, accesible e insensible. ¿Y eso qué significa? Bueno, existen evidencias de que la formulación de políticas inclusivas aumenta la eficacia de las políticas, fomenta la rendición de cuentas, desarrolla la capacidad física, entre muchas otras cosas. Eh, claro, eh, hay mucha investigación sobre los beneficios de incluir a los jóvenes en la política, pero claro, solo tenemos que ver eh, los beneficios de incluir a las mujeres en la política, porque hay evidencias, hay evidencia abrumadora que muestra que la participación de las mujeres en la la consolidación de la paz y la mediación contribuye a una paz mucho más duradera de que cuando no eh, se incluyen las mujeres. También hay evidencia de que la participación política de las mujeres genera ganancias tangibles para la democracia, incluida una ma mayor capacidad de respuesta a las necesidades, las necesidades de los ciudadanos, así como mayor cooperación entre partidos y grupos étnicos espero que algún día tengamos más pruebas sobre las ventajas de incluir a los jóvenes en la política y si ustedes me pueden ayudar pues yo encantada y lo último que quiero decir acerca de la importancia del diálogo intergeneracional es el hecho de que puede ayudar a pensar mucho más a largo plazo como sabrán eh, Claro, la política nacional e internacional se centra sobre todo en el pensamiento a corto plazo, guiado por los ciclos electorales y centrado en los beneficios inmediatos. No digo que sea el caso aquí, pero sí ocurre. Muchos de los que están en el poder pasan tanto tiempo defendiendo su puesto que su política se centra principalmente en ganar y conservar votos y eso es algo bastante común. También vivimos en un mundo caracterizado por una aceleración constante, una volatilidad creciente y una dinámica política que cambia rápidamente y eso también contribuye a empujar a los responsables políticos a centrarse en soluciones inmediatas, a veces a las expensas de las próximas generaciones. Pero claro, nuestra capacidad para predecir el futuro es cada vez mayor. Por ejemplo, tenemos eh, diferentes modelos climáticos eh, que van hasta finales del siglo XXI. Y este conocimiento sobre el futuro debe convertirse en una fuente de acción. Eh, tenemos que llevarlo a nuestra acción política. Tenemos que centrarnos en la previsión estratégica. Tenemos que prepararnos para los riesgos catastróficos. Eh, y si hacemos eso, bueno, entonces eh, vamos a estar mucho mejor y en es, a este respecto el lenguaje puede ayudar porque cuando hablamos del futuro bueno, a mucha gente no le preocupa mucho pero cuando decimos las generaciones futuras bueno, entonces empieza a ser un poco más personal y cuando empezamos a hablar de mis hijos, mis nietos tus hijos, tus nietos pues entonces cambia la, la perspectiva totalmente entonces hay que cuidar un poco el lenguaje que utilizamos bueno, antes he dicho que iba a hablar de la equidad intergeneracional. ¿Qué significa? Bueno, significa reconocer nuestras responsabilidades hacia las generaciones futuras y tomar decisiones teniendo en cuenta sus intereses. Algunos lo llaman justicia intergeneracional, que es un término que igual ustedes han oído en el pasado. Las generaciones futuras, por definición, no están representadas en la toma de decisiones actuales y no pueden articular sus necesidades, pero tenemos que tener en, tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones. ¿Eso qué significa? A nivel nacional, algunos países han creado comités para el futuro o comisionados para las generaciones futuras que asesoran a los gobiernos eh, sobre los efectos de las decisiones presentes sobre las personas del futuro. Hay bastantes países que tienen este modelo. En el ámbito multilateral, un número cada vez mayor de Estados miembros y defensores de la causa han propuesto opciones para representar a las generaciones venideras en el sistema de las Naciones Unidas. Bueno, en la última parte de mi presentación les voy a dar algunos ejemplos y voy a hablar de algunas buenas prácticas. Y siempre soy un poco reacia a la hora de dar ejemplos de iniciativas de diálogo intergeneracional porque creo que a veces limita un poco la creatividad. Pero bueno, he elegido cuatro ejemplos. En Finlandia eh, tienen, por ejemplo, una herramienta de evaluación del impacto del ciclo de vida para eh, evitar sesgos. En Uganda también tiene un proyecto de teatro comunitario con actores de diferentes generaciones para mandar un mensaje sobre el cambio climático. En Canadá hay una organización que se llama Generation Squeeze eh, como achuchar el achuche de las generaciones. A mí me encanta ese nombre. Y ellos eh, asesoran a los gobiernos eh, para que sus políticas sean más justas. Y luego también en el departamento, en el departamento donde trabajo yo, incluimos a jóvenes como delegados oficiales de los estados miembros. Es decir, vienen a la Asamblea General y hablan en nombre de los diferentes estados miembros. Y voy a concluir con un par de buenas prácticas que tienen que ver con el diálogo intergeneracional. Eh, son modelos que se colocan en un continuo o un espectro de contratos sociales con diferentes grados de fortaleza. Por ejemplo, eh, los modelos de diálogo intergeneracional pueden estar anclados... En contratos sociales muy débiles, es decir, yo voy a consultarte, pero yo voy a tomar las decisiones. Y luego tenemos el otro lado del espectro, donde tenemos un contrato social mucho más fuerte y donde hay un liderazgo compartido, es decir, se toma la decisión de forma conjunta. Aquí tenemos un par de ejemplos. Algunos tienen que ver con los, ejemplos, con los países que he mencionado antes. Hay... Uno es eh, que tiene que ver con cuotas eh, juveniles en, en la participación eh, política. Aquí tenemos algunos ejemplos más. He, estado, eh, he tenido una reunión con algunos representantes del territorio de Guipúzcoa esta mañana y sé que muchas de esas cosas se están llevando a cabo aquí en Guipúzcoa. Interacción online, diferentes oportunidades de financiación, proyectos comunitarios que reciben financiación por parte de la diputación y... Eh, finalmente, eh, pero no por ello eh, menos importante eso, es la recopilación de datos por parte de los oficiales políticos, los cargos políticos. Estas buenas prácticas eh, están también en el informe de la ONU que he mencionado antes. Bueno, eso es lo que quería compartir con todos ustedes hoy, espero que les resulte útil eh, cuando estén pensando en cómo trabajar de forma conjunta para construir el futuro, cómo podemos compartir el poder, cómo podemos generar el liderazgo, eh, Compartido. Como un investigador político muy famoso una vez, dijo una vez, si conseguimos arreglar las relaciones entre generaciones, entonces podremos abordar todos los problemas que se nos planteen. Y yo creo, creo firmemente en esto. Muchísimas gracias por su atención. Sí, Muchas gracias, Isabel. Eh, por favor, que se vaya cogiendo asiento. Muchas gracias por esa presentación. Gracias por compartir sus ideas y sus ejemplos con nosotros. Eh, para que te podamos tener nuevas ideas para fomentar la participación juvenil y fomentar un diálogo intergeneracional. Como usted ha dicho, se trata de trabajar de forma conjunta para abordar un tema común. Parece fácil, ¿verdad? Pero claro, hay, algunos, hay bastantes obstáculos. Bueno, ahora vamos a explorar todo lo que ha dicho en más detalle. Vamos a pedir a otros ponentes a subir aquí al escenario. En primer lugar, Miquel Mancisidor. Eh, en primer lugar, eh, que es... Eh,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 Así que bueno, vamos a abrir un, un Guillotry. Os tenemos. Sí. Bueno, hemos escuchado, os hemos escuchado en vídeo.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 Eh, provocadoras. En cuanto a la educación, eh, algo que se está llevando a cabo en los centros escolares y que tiene bastante éxito es el juego de roles. Hay muchas experiencias que consisten en traer a personas de diferentes generaciones al aula y luego hacer que jueguen el rol a la inversa. Los eh, mayores juegan el rol de los jóvenes y viceversa. Y así ya podemos desmitificar algunos de los estereotipos. Y lo bonito de estas soluciones educativas que aparecen en el, en el informe que he mencionado, es que se pueden personalizar, se pueden adaptar al contexto local o al objetivo específico eh, que se persigue en el centro escolar. Y por eso siempre soy un poco reacia a la hora de dar ejemplos porque tienden a limitar la creatividad, eh, limitar las posibilidades. Pero sí, el juego de roles es algo muy importante y también... Eh, analizar eh, los diferentes eh, cuentos y los libros de textos para identificar diferentes estereotipos y el edadismo y eso es algo que se ha llevado a cabo en diferentes eh, centros escolares y los profesores, los docentes se dieron cuenta de que algunos de los cuentos que contaban a los más jóvenes ya estaban eh, consolidando ciertos estereotipos. Y pensar sobre eso pues, permite a los docentes elegir los libros, mejor los libros que leían a sus alumnos. Dos ejemplos, sin más, pero bueno, hay una multitud de diferentes modelos que se pueden aplicar al campo de la educación. Gracias. Si hay algo intergeneracional, lo mejor que puede pasar es que lo aprendamos eh, haciéndolo ¿no? por, el, por el camino. Pues, o sea, Anel, por ejemplo, ¿quieres eh, participar? Bye. Bueno, desde aquí tenemos este... No sé si este tema se ha mencionado tanto en su presentación, este tema, pero es que yo tengo una duda. Teniendo en cuenta que vienes de las Naciones Unidas y que seguramente ya conocerás la realidad de otros países, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Esa brecha es la misma en todos los países o en función del país la brecha es mayor o menor? ¿Y qué es lo que hace que la brecha sea diferente de un país a otro? ¿Es algo cultural, eh, lingüístico? ¿Las decisiones políticas afectan? Sí, eh, no he escuchado la primera parte de la pregunta porque no tenía los cascos puestos. Los... Estaba hablando de la brecha entre generaciones, a ver si esa brecha es la misma en todos los países. Sí, ahora entiendo. Bueno, he mencionado en mi presentación que el edadismo contra los jóvenes todavía no se ha estudiado bien no tenemos muchos datos para todo el mundo hay más datos para Europa que, que para otras regiones entonces en primer lugar tengo que decir que necesitamos más investigación para mejor entender el edadismo en diferentes regiones del mundo pero lo que dicen los jóvenes y las jóvenes su experiencia vivida demuestra de que sí que hay diferencias entre países eh, entre diferentes regiones el edadismo eh, se ancla en el contexto local a veces a nivel de comunidad o incluso eh, a nivel familiar hay muchas capas que pueden influir en eh, la forma que coge el edadismo entonces la respuesta corta es no no es lo mismo en todos los países pero la, la respuesta más larga es que necesitamos más investigación para un poco indagar en ese tema este es el...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 Sí, sí, eso es algo muy importante y creo que no, no he dicho nada acerca de eso en mi presentación, pero sabemos que tener eh, 25 años en el 2022 es muy diferente a lo que era tener 22 años en 1960, por ejemplo, es algo muy diferente, la experiencia es completamente diferente. Y al ser un joven o una joven, eh, hoy en día eh, hay muchas diferencias, eh, y depende de muchos factores. La transición de ser un, un joven a ser un adulto puede ser un viaje más largo más corto. Depende un poco del país y de tu situación económica, la situación económica de tu familia, etc. Hay mucha, mucha variedad sobre la experiencia de qué significa ser juventud. Ser, eh, que, qué significa ser joven y necesitamos más investigación. Solo tenemos ahora lo que nos dicen los jóvenes y las jóvenes. Hay mucha variedad y yo creo que con más información vamos a poder identificar tendencias y patrones y cuando entendamos mejor el fenómeno, entonces ya podré dar consejos acerca de cómo abordar ese tema. Es un tema que es un tema bastante nuevo,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 ya que está trabajando en la ONU, ¿cree que los políticos y las administraciones públicas están dispuestas y dispuestos a, de, a ceder algo de poder a los jóvenes para que puedan hacer políticas. Bueno, voy a contestar y espero que no me echen de aquí si hablo con sinceridad. En general, hay cada vez mayor disposición eh, para abrir la puerta a los jóvenes, pero eso es algo que ha ocurrido después de muchísimo trabajo de incidencia, después de muchos años de pedir a los estados miembros, por favor, seáis más abiertos a los jóvenes. Comenzamos a principio... Eh, con concienciar a los estados miembros acerca de qué significa ser un joven y luego dejarles poco a poco ser más activos. Y con los años la concienciación de los estados miembros de la ONU pues ha ido aumentando, pero ahora estamos ya intentando llevar a cabo acciones específicas, acciones de compartir el poder. Es algo bastante sensible, es difícil, vamos en el camino correcto, pero Todavía estamos en el punto de crear disposición, ¿verdad? Las acciones son difíciles, estoy hablando en general. Hay muchos ejemplos muy buenos de que donde se hace esto bien, pero en general, todavía los políticos tienden a defender eh, el status quo. Pero bueno, vamos por el buen camino. Pero que, tenemos que lo que Hudson dirá es persona. Eh, Sí, la gente mayor se queja de los jóvenes diciendo que están todo el día en Twitter, pero es que igual no cuentan con otros espacios, ¿verdad? Puede ser. Bueno, yo lo generalizaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Beste uh, Caldera, how much eh, la apatía que sienten los jóvenes. Eh, esto, claro, eh, la apatía no es eh, algo que se puede entender en un mercado dominado por los baby boomers. Eh, las... No lo entiendo mucho. Um, un momento, por favor.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 Bueno, quizás podemos preguntarles a los jóvenes y las jóvenes. Yo no creo que sea apatía. Yo creo que es una falta de acceso. ¿Y qué hacen los jóvenes? Pues van creando oportunidades en otros lugares, en los medios, las redes sociales, en diferentes proyectos de capital social, porque están ahí tocando la puerta de las plataformas tradicionales y la puerta no se abre o no se abre lo suficiente. Entonces yo no creo que sea apatía. Están creando sus propias plataformas. ¿Verdad? Pero yo creo que eso es mejor que contesten los jóvenes y las jóvenes. Bueno, yo creo que uh, sí, es una falta de acceso, se debe a una falta de acceso. Esto es parte de la cuestión, pero yo creo que los jóvenes están cambiando la manera de hacer la política y están cambiando, moviendo, trasladando el poder del parlamento a Twitter, a las redes sociales. Y yo creo que con el tiempo vamos a ver un cambio, un cambio en el centro de toma de decisiones. El centro de decisiones se va a cambiar. Es, eh, muy potente ¿no? y al mismo tiempo eh, eh, difícil, ¿no? porque... el, el, el...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 Si sí, os voy a invitar a, a volver a vuestros asientos, es que ricasco, Iñaki aner, isabel, et. Muchas gracias a todos y a todas. Más, más internacional, ya con unas primeras reflexiones e ideas para ir eh, reduciendo la brecha intergeneracional. en Gurera, Cogara y Zanere. Volvemos al plano local porque aquí también se están dando esos pasos para la, eh, el diálogo intergeneracional, para promover ese diálogo. Por eso mismo vamos a ir a Legazpi. Tenemos aquí a dos representantes de Legazpi, Coldovique Vico La Vida, alcaldesa de Legazpi, y María Ruiz, coordinadora de investigación y desarrollo de ISEA. ISEA forma parte de la Corporación Mundial de Montragón y es un centro de innovación. Bienvenidos, bienvenidas. Podemos decir que en Legazpi sois pioneros en políticas sociales y también en promover la intergeneracionalidad, ¿no? Habéis sido pioneros en eso, así que nos vais a hablar de vuestra experiencia. ¿Cuál es? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar de este experimento que está teniendo lugar en Legazpi. En Legazpi somos pioneros en políticas sociales, así es. Hace unos 40 años en Legazpi pusimos en marcha el servicio de atención a domicilio para la gente mayor. Dos años más tarde, en 1984, se construyó el hogar del jubilado, lo que a día de hoy es el centro cívico del pueblo. En el 1998 pusimos en marcha los pisos tutelados, son apartamentos, y bueno, a día de hoy tenemos un presupuesto de 11 millones de euros y de, eso, de ese presupuesto el 20,5% se destina a políticas sociales. Tenemos un eh, centro de día, un servicio de atención diurna, proyectos para hacer frente a la soledad no deseada. Tenemos una residencia, tenemos muchísimos proyectos en marcha, a los cuales destinamos ese presupuesto. Como bien decía, somos pioneros, sí, pero en Legazpi vivimos 8.400 personas, más o menos, y de entre ellas el 26,3% es mayor de 65 años. Y el 34,4% de la población es mayor de 60 años. Así que tenemos una población un tanto envejecida. Posiblemente sea el municipio más envejecido de Guipúzcoa, lo cual genera a su vez unas necesidades. ¿no? En el año 2018 tuvimos la oportunidad muy interesante de comprar un edificio entero. En su momento pensamos... ...que podía ser una buena oportunidad para ofrecer allí los servicios sociales... ...pero no solamente a la gente mayor, también a la juventud... ...porque se ha comentado aquí, ¿verdad? La gente joven tiene una carrera, másteres, hablan tres o cuatro idiomas... ...y luego en sus primeros empleos el sueldo es muy bajo... ...y no pueden acceder a una vivienda... Así que decíamos, bueno, pues podemos promover proyectos de cohousing en ese edificio pues mediante pisos tutelados, sí que tenemos pisos tutelados en sí para gente mayor, pero bueno, también podemos tener en cuenta a la gente joven, ¿no? Pues mediante un alquiler pues podían, podrían acceder a ese edificio, podríamos, digamos, combinar proyectos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es que no sabíamos cómo hacerlo. Por eso recurrimos a la Diputación. Y nos decían que querían experimentar con un proyecto intergeneracional, decidimos participar, somos pioneros y somos atrevidos y atrevidas, dijimos pues sí, vamos a experimentar y así empezamos a colaborar con ISEA. Tenemos también a María, representante de ISEA, tiene la misma edad que mis hijos, así que también vemos que la gente de distintas generaciones trabajamos de manera conjunta. Bueno, yo creo que coldovique ha descrito muy bien nuestro contexto y en ese contexto se enmarca este proyecto liderado por ISEA. Queremos crear un espacio intergeneracional en el que se pueda transmitir el conocimiento... Y también fomentar esa, ese vínculo intergeneracional mediante la colaboración y un envejecimiento activo. Para ello, pues queríamos dar pie a una colaboración, a un intercambio intergeneracional mediante este espacio que hemos diseñado. Y en ese espacio, pues podemos desarrollar distintas actividades que hemos intentado identificar, ¿no? queremos que sea un espacio para el ocio individual y colectivo, un espacio en el que se, eh, se intercambie el conocimiento, etcétera. ¿Y cómo se ha tomado la ciudadanía todo esto? Lo de compartir. Bueno pues hemos abordado este tema con la ciudadanía, pero sobre todo mediante estas las asociaciones que tenemos, porque pusimos en marcha el proyecto Guisarte Lab, que son laboratorios para experimentar todo esto en colaboración con la diputación y en el año 2019 nos propusieron cuando todavía no teníamos este proyecto intergeneracional, pues nos propusieron crear un espacio de reflexión con gente de entre 45 y 55 años, así que creamos ese grupo de gente con representantes de grupos políticos, un representante por cada grupo y también con asociaciones del municipio, asociaciones deportivas, culturales, etcétera. Y así empezamos a trabajar. Luego ya cuando nos metimos en este proyecto intergeneracional vimos que había estereotipos, prejuicios... Y vimos que para crear este espacio intergeneracional en el centro cívico, lo que fue el hogar del jubilado, pues teníamos un espacio útil, podía ser allí. Y para ello también pusimos en marcha un segundo Guisarte Lab con el apoyo de la Diputación. Y en ese grupo que ya teníamos de antes, a las personas que participaron en aquel grupo, pues les volvimos a llamar a la Asociación de Jubilados, a los de Nagusilán a las asociaciones de mujeres y también a más gente, pues les llamamos y les propusimos un reto. ¿En qué consistía ese reto? En poner en marcha ese espacio intergeneracional, pero teníamos que identificar algunos estereotipos para ello. Y les preguntamos eso, ¿qué estereotipos tenemos que romper para poner en marcha este espacio intergeneracional? Pues hemos identificado unas acciones, proyectos experimentales y ahora nuestra intención es seguir con el tercer Guisarte Lab porque la gente está muy contenta. La gente, además de participar, aprende. En estos proyectos la gente aprende. En este caso... Nos valemos de la metodología que aplica Eusco y Cascunza. ¿Qué hacemos? Pues aportamos lo que sabemos, pero también aprendemos, adquirimos ciertas competencias y solemos ir pues, a esas reuniones de unas dos horas y siempre compartimos alguna reflexión, siempre hay algo que hacer, algo que pensar y es una oportunidad para aprender de algunas metodologías. Así que la gente está contentísima porque la gente participa. Yo, sin duda... Sé que es así porque diferentes investigaciones nos muestran que los grupos que cuentan con gente de distintas generaciones son más eficaces. Sí, en el caso de ISEA, al principio del proyecto, sí que hicimos un estudio internacional para ver qué se había hecho en otros países, qué buenas prácticas existían. Y vimos, por ejemplo, que en los países del norte de Europa ya existían este tipo de iniciativas desde hace mucho tiempo, Así que podemos decir que nos sirvieron de palanca para el éxito. Teníamos que considerar la participación ciudadana para que estos proyectos fuesen exitosos. Además, en este proyecto, además de todo lo mencionado, también tenemos que decir que han participado el alumnado de Mondragón, de la Universidad de Mondragón, gente que había eh, finalizado el grado de ingeniería y que estaban estudiando el máster en diseño. A su vez, también hemos contado con eh, alumnado de la Universidad del País Vasco, del Centro de Diseño, y todas estas personas, estos alumnos y alumnas, nos han ayudado a diseñar este espacio para que de verdad sea intergeneracional. Nos plantearon algo, que fue lo siguiente, que un espacio así tiene que contar con un espacio, un sitio que sea instragrameable para atraer a la gente joven. Y bueno, ¿cómo funciona eso de Instagram? Pues que tiene que ser un espacio como para sacar fotos y luego colgarlos en redes sociales o en TikTok o donde sea. Es algo que no tenemos, tenemos que trabajar en eso, tenemos que atraer a la gente. Entonces nos dijeron que esto puede funcionar como anzuelo, así que ahí estamos. Una de las claves del proyecto ha sido la colaboración y por eso decía Coldovique. que que hemos trabajado distintas instituciones, tanto públicas como privadas. También hemos contado con la participación del alumnado universitario, porque al fin y al cabo siempre hemos pensado que en un proyecto para la ciudadanía y que necesita de esta investigación, tenemos que contar con distintos agentes. Gracias al, univer al alumnado universitario de Mondragón hicimos un brainstorming, conseguimos millones de ideas para poder promover distintas acciones en ese centro, en ese nuevo espacio. Y luego, con el alumnado de IDEARTE, de la UPV, pues también hemos tenido esa ayuda en ISEA para dar forma a este espacio y para romper los estigmas que nos impiden seguir adelante en esta interacción intergeneracional. Ya habéis hecho un gran trabajo, pero el espacio ya se ha creado... No, se ha identificado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues el alumnado ha diseñado un espacio que nosotros ahora tenemos que poner en marcha. Oh, pues qué bonito, estaréis deseosos ya de ver este espacio, ¿no? Porque la experiencia está siendo maravillosa. Sí, está siendo maravillosa. Es verdad que es un experimento, esto es prueba y error. Nosotros y nosotras empezamos con este proyecto eh, cuando pensamos que en aquel edificio que mencionaba podíamos crear un espacio intergeneracional, pues nos vinieron los alumnos universitarios y nos dijeron, no, ahí no tiene que ser en el centro cívico. Es lo que tiene la experimentación, no intentamos proveer distintas cosas y vamos cambiando las ideas, vamos mejorando y en este momento estamos pensando en poner en marcha ya, de ya, otro Guisarte Lab porque ahora queremos que las ideas que hemos trabajado hasta ahora se hagan realidad mediante acciones. En un principio preveíamos esa escalabilidad, que es decir, que sea un proyecto que se repita en otros municipios de Guipúzcoa y hemos visto que sí, que se puede crear un modelo de espacio público-privado que luego se pueda copiar en otros lugares o que se pueda transferir esa idea. ¿no? Es así. Eso es lo que os quería preguntar para cerrar ya este apartado. ¿Habéis recibido llamadas de otros lugares en los que os quieran copiar la idea? Bueno, pues en el caso de Guipúzcoa, la Diputación en su momento puso en marcha un proyecto de gobernanza colaborativa. ¿Qué nos han enseñado con esa gobernanza colaborativa? Que hay otra manera de gobernar, hay distintas maneras de gobernar abiertamente... Nos han enseñado que hay distintas maneras de gobernar. Eso está trabajando la Diputación con distintos ayuntamientos y eso estamos haciendo nosotros y nosotras en nuestros municipios. En es una era X hay un proyecto en el que estamos involucrados 11 municipios y pues las distintas experiencias que estamos llevando a cabo en nuestros municipios las compartimos con otros ayuntamientos ¿Y bueno, qué hacemos? Pues bueno, lo que funciona en un municipio, el resto lo adaptan a su caso, lo ponen en marcha. Aprovechamos el trabajo que ya ha hecho un municipio para otros. Yo creo que eso está muy bien, porque al final experimentamos y si vemos que algo funciona, pues lo copiamos, lo escalamos, como decía María, y se lo pasamos a otros municipios. Pues de Legazpi a Euskadi y al mundo, y del mundo a Legazpi. Aquí teníamos una idea que ha funcionado. Muchas gracias y felicidades, Coldovica y María. Bueno, tal, Legazpi Y de Legazpi nos vamos a Suiza. Yo creo que ya tenemos al otro lado de la pantalla a Leire Ibáñez y Agnés Gracia.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 Es que ricas cobaitas suelere, Ley. Muchísimas gracias a vosotras también, Leyre. y qué hacéis en Child Rights? Eh...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 Esperamos que este encuentro haya sido interesante para todos y todas. Y para finalizar esta segunda sesión del Foro de Torque invito al escenario a Markel Olano, diputado general de la Diputación Foral de Guipúzco. Adelante. Y yo me despido de todos vosotros. Es que recasco. Bueno, Voy a intentar ser breve en este cierre. En primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que han participado, tanto a las personas que han aportado su testimonio sobre el diálogo intergeneracional, a los que nos han hablado del caso de Legazpi, yo creo que todos y todas habéis sido muy esclarecedores, vuestras intervenciones han sido muy interesantes y nos han ayudado a entender un poquito más este aspecto que eh, es imprescindible para la cohesión social. Yo creo que esta colaboración, este diálogo intergeneracional es imprescindible para la cohesión social. Para finalizar brevemente he de decir que como persona que le, a la que le encanta la música me encanta el grupo Oscorri y tiene una canción en la que dice que el diálogo intergeneracional es imprescindible. En esta canción se dice que hay que escuchar con atención al, a las personas jóvenes, a los niños y niñas. Hay que, hay que tenerlas en cuenta. Que también tenemos que dejar hablar a la gente mayor, a los abuelos y abuelas. Porque cuando hablamos de gente mayor no es gente vieja, sino gente que ha vivido mucho tiempo. Y así finalizo. Muchísimas gracias.